El otro día me levanté, tenía un pato mirándome fijo en la pieza. Me dice. Che, la música? ¿Dónde está la música? ¡Fede! Mm. ¿Qué onda con la música? No hay. De... no hay. no hay, no hay chamame? La dejé por ahí. ¿Dónde está? Eh, Buscala. Buscá, busca ahí el. el cajoncito. ¿El de abajo? ¿Todos tienen cuchara? Para ¿Sí? ¿Sí? ¿Me encontraste? Ah, no, no, es un tango. Che, necesitamos música porque si no esto se nos viene a pique, no puedo hablar. Mirá. Sí, no pasa nada. ¿Es triste? Mm. ¿Es feo? Es feo. Necesito llamarme. llama alert. te improvisás algo? Buah. Vamos. Un, dos, tres. Kelly, ¿cómo me transporta? Me hiciste viajar, eh. Ah, estar laburando ahí en la playa con siete años en corriente escuchando esta música. Cómo me explotaban. Vendí anís en cancha de bocha, me la sacaban de las manos los viejos. Y ahí probé mi primer trago, anís, mi primer cigarro, mi primer beso, mi primera pelea de gallos, todo. Todo en el mismo día, también. Día fuerte. ¿Algo más tenemos? Tirame, tirame otro que no, estoy en... Esto es un Delorian de recuerdos y azúcar procesada. A ver... Music mm -hmm. Ay, es, me emocioné, che, qué cosa me emocioné, me emocioné, lindo ¿eh? porque me emocioné, puede ser me emocioné, me aburrí, medio dio hambre eh, me medio me cabeceé, pero no, me emocioné emocionar, emoción, todo es una emoción pero, eh, ah, cliché ah, me emocioné, qué emoción ¿hay otro? Con unos amigos, ah, qué mal la pasé, chavo, como el orto, todo, todo estaba muy frágil, muy sensible, todo era contra mí. Me comí 12 porciones de pizza, trabajé con medio kilo de Digo, che, no sé si está tan bueno esto, vamos a, frenamos un tiempo, dale. Así que bueno, aguanté hasta la noche, vino unos amigos y fumé de nuevo. Y al día siguiente me levanté y me había hecho pizza encima. Joy. Y así se fue el tercero, tres, qué número, ay, me hace acordar mi abuelo, eh, una vuelta le dijo a mi viejo, vos de mis cinco nenes sos mi tercero favorito, pa, por eso el tres es como un número, viste, mi hijo se puso contento porque era nueve en realidad, así que en tres gana el porcentaje, qué sigue, tenemos uno más de ya, pa? Uff, tremendo. Me emocioné, me constipé, todo. Uy, uh, de todo. De todo, un montón de bemoles. Re, se nos rompió la pava, la tuvimos que buscar en YouTube cómo arreglarla, todo, pasamos... Qué lindo. Tengo una pregunta nomás, ¿por qué tocaban desnudos con sombreros? Me pidieron eso, no había Bien. presupuesto, yo no pregunto. Ah. No sé. Ok. Pero fluyó, ¿eh? Sí, ah. sí, sí, fluyó carne. Tema 3 era carne para mí. Escucha, ¿deberíamos...? como lo que un... se hacen estos discos... No, no, también, también. Me bajo, me bajo, no es por ahí. No, no por sabría ahí. cómo seguirlo. No, yo tampoco. No hay que pensar. No, no, si no lo no pensabas la hacer. perdiste. escúchame una cosa. ¿Qué pasó con lo del pato, del principio? El pato. ¿Qué pato? El pato, del principio. Te ah. levantaste, había un pato, te miró. Sí, viste cómo son los patos. Me mira y me habló en pato, y no lo entiendo. Yo cuál? no hablo pato y él no habla humano. Era como que nos costó la comunicación, no fluía. ¿Estuvo mucho tiempo como 15 años. Es uno de mis amigos más queridos. ¿Vos me estás diciendo que esa historia no conduce a nada? ¿Y viste cómo es? Arbaro, arbaro, arbaro. Eso.